Nos vamos a decirle buen día a Nelson López. Sí. ¿sí? Él es de Ruiz Automotores, una concesionaria oficial de Renault. Muy bien. Eh, Nelson, bienvenido. Carlos, lleva, te saludamos. Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Nelson, estamos debatiéndonos acá sí. con Carlitos qué Renault elegimos para que sea nuestro mm. próximo auto. ¿Vos qué nos recomendás? Y bueno, mira, la verdad es que Renault... Y tiene tantas marcas y tantos modelos, digamos, ahora que están disponibles para, para el plan de ahorro que te puedo decir, elegí entre un Sandero o un Alaskan 4x4, tienen todas las posibilidades para poder empezar a pagar su, su cero kilómetros, ¿sí? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, en este mes tenemos un, una promoción muy linda con el Sandero, que es la entrada de gama de Renault, el cual Bien. tiene un descuento importante de hasta mil pesos para el ingreso para comenzar con el plan y le estiramos la primera cuota para marzo o abril. ¿Bien? Bien. Aparte de, de estirar la cuotita para marzo o abril, que es muy importante porque en las vacaciones van a poder contar con el dinero para salir de vacaciones justamente, eh, tiene una promoción de un año de cuotas fijas con el Sandero, una cuota aproximada de mil pesos, en la cual es una financiación al 100% del valor del vehículo, valor de fábrica, ¿bien?, y en una cantidad aceptable de cuotas, 120, la cual ustedes van a poder adelantar un mínimo para poder adjudicar al vehículo a partir del principio del plan, a partir de la cuota 2, ya los clientes que ingresen en este plan, van a poder adjudicar el vehículo, van a estar en condiciones de adjudicarlo. ¿Sí lo conocen al Sandero? ¿Sandero? Sí. sí, pero contanos un poquito, a ver, para aquellos que nos están escuchando que por ahí no lo conocen, pero que sepan qué prestación se van a encontrar con este vehículo. Exactamente. Por ejemplo, el Sandero es un vehículo, un hatchback, cinco puertas, el cual viene con una motorización renonizan una motorización 1.6 con cadena de distribución. Eso es muy importante tenerlo Mirá en vos. cuenta porque el usuario en este caso se estaría ahorrando un, una buena cantidad de dinero en lo que es el mantenimiento del auto, porque todos sabemos que los motores que vienen con correa de distribución, la mayoría hoy en día, este, se necesita un mantenimiento cada 40.000 kilómetros para hacer el examen de correa en este caso, la motorización Renault-Nissan de la marca lo que permite es tener mucho más recorrido del vehículo y no tener que gastar tanto en el mantenimiento, bien, aparte tengan en cuenta que eh, También el plan del sandero viene con flete y patente incluido. O sea, el cliente cuando venga a pedir la unidad de la sucursal, cuando ya esté adjudicado el vehículo, no va a tener que abonar el gasto este de, de flete y patentamiento, que es una cantidad de dinero importante. Y aparte, obviamente, la elección de colores sin cargo. O sea, todas las posibilidades tiene un cliente para poder llegar al, al sandero al cero kilómetros, ¿sí? ¿eh? Sí. Además estaba pensando, Nelson, que también un motor 1.6. No consume mucho, o sea, es bastante ahorrador. Exactamente, ¿no? Quédate tranquila que, por ejemplo, el motor 1.6, bueno, en ruta tenés hasta 18 kilómetros lit por, por litro. Eh, tiene una autonomía muy buena el vehículo y en ciudad estamos hablando de entre 14 y 15 kilómetros por litro, así que estamos en condiciones de decir que es un vehículo económico. Y con un motor estándar, el cual este, te permite tranquilamente poder cargarlo al auto este, y, y que no se acanche nada por el estilo. Así que es una muy buena opción, una muy buena opción. La verdad que el sandero para, para los clientes, ¿sí? Uh -huh. O sea, estamos nosotros este mes, por ejemplo, estamos con, con una cantidad de entrega importante porque al ser un vehículo nacional, ¿sí? el vehículo no, no está teniendo demoras muy largas como puede ser con respecto con otras marcas. Entonces, la verdad que es totalmente recomendable tanto en lo que es mecánicamente el auto, en la cuestión del precio, y también en el tiempo de entrega que lo estamos cumpliendo a rajatabla, ¿sí? porque mm -hmm. el auto es, se lo hace acá en la planta de Santa Isabel en Córdoba. Así que, así que es una muy buena posibilidad, totalmente recomendable ¿sí? para el mm -hmm. cliente. La verdad que yo estoy observando un poco el vehículo, digo, qué, qué lindo auto para la familia, qué lindo auto, digo, para para poder moverte sin ningún problema en, en la provincia. Vos sabés que, eh, además, una vez que ingresás con la compra, ¿no? Eh, los service los hacen ustedes también, ¿no? Claro, exactamente. Ah. El auto sale, sale de la concesionaria con una garantía de 5 años, primero mm. principal la garantía Renault. Así que imagínate, en este caso no tenés ningún problema, no tenés ningún problema. Y después el hermanito del Sandero, que es el Logan, sí. que es el hermano eh, mayor se podría decir que es el que viene ya este Dan, eh, cinco puertas con un baúl. Que, como para que tenga una dimensión, el baúl le pone un equipo de gaite que queda tres cuartos todavía de espacio. Es la, el modelo familiar que tiene Renol, eh, que también está muy bueno y está con las mismas condiciones del, del Sandero. ¿sí? Así que, para que lo tengan en cuenta. También. Bien, Nelson, también eh, nos recomendabas al principio 4x4. Si queremos andar absolutamente por todos los rincones de la provincia, está bueno, porque para ir a la zona de valles y de montaña nos sirve la 4x4. Por supuesto, por supuesto. Es la, la pick-up de Renault, que es la Alaskan, que salió hace poco, bueno, relativamente hace poco. Y la camioneta también está disponible por plan de ahorro con una cuota totalmente accesible y con distintos tipos de motorizaciones. Tiene cuatro versiones la Alaskan, y cada versión tiene su 4x2 y su 4x4, ¿sí? así uh -huh. que es una muy buena opción, te las recomiendo a los clientes, están invitados a los clientes que se comuniquen conmigo, a hacer un test drive de Alaskan en Avenida Perón a 1100, donde es casa central, así que ya saben los que estén interesados en una pick-up, eh, tranquilamente podemos concertar una, una entrevista en Avenida Perón y hacemos un test drive para que la vean, porque la verdad que está muy linda para que la anden, porque al ser relativamente nueva la camioneta es, Estamos eh, nosotros promocionándola de esta manera y es, es, Están invitados a todos los clientes cordialmente a hacer un test drive uh -huh. Le voy Buenísimo. a ir pasando mi número Para sí, que sí. Sí. vayan sí. agendando Vamos anotando, a ver Mi numerito es 3814 3814 425 425 477 477, ahí anoté 3814 425477 Exactamente, Perfecto. mi nombre es Nelson López me pueden mandar un mensajito por WhatsApp mensaje de texto o hacerme una llamadita y los voy a asesorar sin ningún tipo de compromiso bien y los voy a invitar también para mostrarles el vehículo y para que vean las distintas opciones ¿sí? porque uh -huh. como te decía al principio vos tenés toda la gama de Renault disponible por plan de ahorro con cuotas accesibles les vamos, Sandero, Logan en la utilitaria Kangoo, en su versión 5 asientos, en su versión furgón. Tenemos también la opción del Sandero Stepway que es la camionetita, muy bonita, ah, altita sí. para las calles de Tucumán, sí, tal cual. Y también estamos teniendo, por plan de oro, lo que sería Renault Duster, la Oroch, la camioneta, más chiquitita que la Alaskan, y la y la Pica. Sí, o sea, tienen un abanico de posibilidades eh, para poder arrancar ya sea para mejorar la calidad del vehículo que tienen, o para empezar con su con su primer cero kilómetro, o bien si están pensando en tener algún emprendimiento o algo, también está la posibilidad de la de la CANGU con adjudicación asegurada encima. ¿sí? Uh -huh. Bien, bien y los colo estábamos pensando me quedé pensando en, la, en el test drive también, que uno puede hacer directamente en el local, ¿no? Te acercás ahí a ¿Cuál es la dirección de Ruiz Automotores para que el que quiera se pueda acercar? Sí, tenemos dos direcciones. La sí. casa central la tenemos en Avenida Perón 1100 eh, y tenemos la, la sucursal de 24 de septiembre 741, en la cual también nos podemos juntar. Ahí tengo los modelos más chicos, Sandero, Logan y Kangoo tengo ahí. Bien. Y para los clientes que estén interesados en la camioneta, eh, nos podemos juntar en Avenida Perón y hacemos los test drive como oh. lo como lo venía, lo venía diciendo, ¿sí? Bien, ¿Lito? bien. Qué me encantó todas las opciones y además, como siempre, con la calidad de Renault, ¿no? Por supuesto, por supuesto. vos Fíjate que hoy en día, de los autos viejos que se ven, se si siguen viendo Renault 12, eh, Renault 18, Renault Megane, o sea, eh, la calidad de Renault es muy importante y el argentino es, es Renaulero, uh -huh. es renolero así que eh, los invito los invito cordialmente a todos para, para mostrarle que la calidad de Renault y todavía vigente aquí en el, en el país ¿sí? no, estamos hablando con Nelson López siete de Renault Ruiz Automotores para que ustedes tengan esta oportunidad estamos hablando de la concesionaria oficial de Renault aquí en Tucumán eh, y que se den esta oportunidad ¿no? Nelson de poder eh, conocerlos primero ver qué autos les gusta y avanzar sobre lo que más puedan porque además contamos con cuota fija, se cuenta con, cuenta con un montón de, de servicios para la gente con un montón de bonificaciones que la verdad que es para aprovechar Sí, totalmente. Mm. para aprovechar, la verdad, es eh, eh, importante también tener en cuenta de que siempre nosotros estamos buscando dar el mejor asesoramiento para que al cliente le quede cómoda la financiación y pueda mm. llegar al cero kilómetro. Y, y esa es la idea. ¿sí? Primero el asesoramiento y luego tratar de, de llegar lo más rápido posible al auto para que para que pueda hacerse realidad el sueño de, de, de la ahorita, que, que siempre está arrancando con nosotros un, un nuevo sueño, como se dice, cuando, cuando se empieza a, a pagar un cero kilómetros, si y la verdad es que es muy importante. Buenísimo, Nelson. Entonces, acá cuando con Carlitos nos pongamos de acuerdo, sí. a ver qué vehículo manejo, queremos... Sí, seguramente vas a manejar vos. Bueno, una vuelta. Eh, <ríe> te vamos a llamar al 381-442-5477 para que nos expliques qué plan se ajusta más a nosotros. ¿Te parece? Sí, sí, están totalmente invitados, y, y para todas las personas también que se requieren asesoramiento, eh, están totalmente invitados para que para que yo los asesore, los trate de hacer llegar a, al cero kilómetro y que puedan disfrutarlo, ¿sí? porque sí. es lindo, o sea, eh, para esta fecha, por ejemplo, uno arranca un sueño, un cero kilómetro ahora, eh, y lo puede estar retirando o recibiendo el, el año que viene para un mes de diciembre, noviembre o enero, y y qué mejor forma de asentarlo que saliendo de vacaciones, ¿sí? Así mm, que sí. Eh, les recomiendo que si están con la idea o les pica el bichito o algo por el estilo, eh, tranquilamente arrancando en este mes de enero pueden llegar a sus cero kilómetros con toda la tranquilidad del mundo a, a la próximas vacaciones y me hacen un 2024 motorizado. Eso, eso me gustó. Ahí va. Gracias, Nelson. <risa> bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan lindo día.